Prometimos amor para toda la vida Y nos dimos tanto amor que nadie imagina Y a volar nos pusimos pobreza la nube Que aparece de pronto y hace que todo se lubre, Y vaya que sí que llovió pero ni a ti ni a mí nos importó Sabíamos que el sol brillaría Que de nuevo dar vida florecería Que de nuevo la vida florecería Los dos estábamos día y noche Esperando una señal caliente o fría y la, y la señal, señal no llegó nos llegó a los dos al tiempo Y los nos dos nos la entendimos, entendimos al momento nos Prometimos amor para toda la vida Y nos, nos dimos tanto, tanto amor que nadie nos imagina nos Y a volar nos pusimos, pusimos sobre esa nube Que aparece, que aparece de pronto y, y hace que todo se nuble No quisimos reunir fortunas no deseábamos ni el sol ni la luna, solo queríamos vivir tranquilos, pasar el resto de la vida unidos. Y pudimos pasar muchas cosas, algunas muy bellas y otras poco hermosas, pero el amor lo superó todo y nada consiguió separarnos de ningún modo. Prometimos amor para toda la vida y nos dimos tanto amor que nadie imagina y a volar nos pusimos sobre esa nube que aparece de pronto y hace que todo se nuble.